Os voy a hacer una pregunta... ¿Qué ideología tiene Vladimir Putin? ¿Es de izquierdas o es de derechas? En el vídeo de hoy vamos a repasar esta y muchas otras claves para entender este hombre, a esta figura. Vamos a decirlo claro: este año 2022 tiene dos protagonistas, claro, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Tranquilos, que el vídeo sobre Zelensky le publicaremos también dentro de muy poco. Y por cierto, aquí voy a daros un dato curioso: ambos políticos tienen el mismo nombre, es decir, que Volodymyr es Vladimir en ucraniano. Si sois veteranos seguidores de Visual ya sabéis que aquí en este canal tenemos una tradición navideña que cumplimos todos los años, los premios y los antipremios Politic. Es decir, que dedicamos un vídeo a los que nos parecen que han sido los tres mejores políticos del año y otro con los tres peores políticos del año. Normalmente nos cuesta muchísimo preparar esta lista y nos pasamos días discutiendo. Y este año, además, teníamos una obligación. Por un lado, teníamos que destacar a Zelensky, que por cierto ya tiene un premio Visual VisualPolitik del año pasado, pero también a Putin, un tipo del que no esperábamos gran cosa pero es que ha superado nuestras expectativas para mal. Esto estaba tan claro que al final hemos decidido dedicarles un vídeo en a cada uno. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, otro vídeo sobre Putin, pero si llevamos todo el año escuchando a las barbaridades de este hombre, a ver, ¿qué más se puede contar de Putin que no sepamos? Pues seamos claros, desde el punto de vista ético, sí, Putin se merece todos los antipremios y condenas posibles. Ahora bien, hasta hace pocos meses todos los analistas reconocían su visión estratégica. Vamos, que podía ser malo, pero no era tonto. Ahora bien, después de todos los errores que ha cometido en Ucrania, no está tan claro que sea semejante genio del mal como algún nos podrían pensar. Y por eso, en el vídeo de hoy, vamos a centrarnos en la biografía de Putin ¿Quién es Vladimir Putin? ¿Qué legado político quiere dejar? ¿En qué medida sus experiencias vitales han influido en su ideología política? Hoy vamos a responder a estas preguntas pero antes vamos a ver un poco de historia. De la KGB al cielo de Moscú desde que llegó al poder, Vladimir Putin ha querido hacerse ver como un hombre fuerte, capaz en el imaginario colectivo incluso de cazar un tigre con sus propias manos o de doblegar a un oso en una lucha a muerte. Pero ¿y si os dijera que este exagente del KGB no era tan importante ni tan imponente como lo es hoy en día? La realidad es que no fue ninguna especie de James Bond ruso. En realidad se parecía más a un funcionario de los que están en una oficina haciendo números. Absolutamente lo opuesto al clásico político mesiánico que hemos conocido después. Putin nació en el año 1952 en la ciudad más liberal de toda la Unión Soviética, Leningrado, que es lo que hoy es San Petersburgo. A diferencia de Zelensky, Putin se crió en una familia obrera y aquí viene un de las grandes claves de su vida. Su padre era un convencido comunista y su madre una ferviente cristiana ortodoxa. Tan religiosa era esta mujer que decidió bautizar a su hijo en secreto incluso sin que lo supiera el padre. En otras palabras, que su alma ya estaba dividida desde su niñez. Y esto ha marcado la ideología de Putin hasta nuestros días. De hecho, atentos a una de sus citas más recordadas. Quien no lamenta la desaparición de la Unión Soviética no tiene corazón. Quien quiera restaurarla no tiene cerebro. Vladimir Putin, 20 de febrero año 2000. Sin embargo, durante su juventud, Putin fue todo un patriota de la Unión Soviética. Por eso, tan pronto como terminó sus estudios, en 1975, ingresó en la KGB. Por si alguien no lo sabe, la KGB era la agencia de inteligencia soviética, el equivalente a la CIA. Y aquí es donde suele comenzar el mito de Putin como un héroe de la nación comprometido con sus compatriotas y con la madre Rusia. Estoy seguro de que muchos de vosotros habréis escuchado que Putin fue muy importante en el servicio de inteligencia soviético. Y todos nos hemos imaginado alguna vez a una especie de James Bond versión comunista. Pero la realidad es bastante menos espectacular. En realidad, la mayor parte del trabajo de un espía, tanto en la KGB como en cualquier otra agencia de inteligencia, es trabajo de oficina. De hecho, Putin se encargaba principalmente de reclutar a los informantes. Le destinaron a las oficinas de Alemania del Este, que por entonces era una colonia de la Unión Soviética. Y viviendo en Berlín Este, Putin vivió uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente algo que le obligó a replantearse sus convicciones comunistas. En el año 1989, los alemanes derribaron el muro de Berlín. Tres años más tarde, Putin volvió a su ciudad natal, mientras el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, anunciaba el fin del comunismo. Como os podéis imaginar, todo esto supuso un shock para los valores que Putin había defendido durante los años de la KGB Y eso explica que renunciara a su puesto y se metiera en la política. Empezó asesorando al primer alcalde elegido democráticamente en San Petersburgo. Su primer trabajo, de hecho, fue buscar inversores internacionales para la ciudad. El ascenso al poder de Putin comenzó justamente aquí, al lograr mantener a los oligarcas bien atados. Así, en 1998 se hizo con el poder del Servicio Federal de Seguridad, la antigua KGB. Por entonces ya era un jerifalte de un partido político. el segundo shock ideológico llegó en el año 1998. Y diréis ¿qué pasó ese año? Pues fue cuando Putin perdió a su madre. Si recordáis, la madre de Putin era una ferviente cristiana. Pues bien, en su lecho de muerte le regaló un crucifijo. Y por lo que dicen los biógrafos desde entonces, nunca se lo ha quitado. Este fue el momento donde Putin renovó su fe. Y creedme, esto es algo mucho más importante de lo que parece. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El caso es que con su fe renovada, en 1999, Yeltsin ya estaba allanando el camino para la toma de poder de Putin. Y a principios de ese año, le nombró primer ministro y más tarde, presidente en funciones. Tras la dimisión de Yeltsin y la convocatoria de elecciones, Putin se convirtió en presidente de Rusia de manera absoluta. Ganó las elecciones del año 2000 con más de un 50% de los votos. Yeltsin le había dado al pueblo un nuevo líder al que seguir. Y ya sé lo que os estaréis preguntando muchos: ¿cómo es posible que un tipo como Putin, que incluso mucha gente le tenía miedo dentro del país, llegó al poder? Pues eso se explica por dos sencillas razones: la promesa de una economía mejor después de la crisis de 1998 y su firmeza frente al terrorismo checheno. Recordemos que Chechenia era un territorio turbulento para Rusia con aspiraciones independentistas que terminaron con una dura confrontación militar con Moscú. Pues bien, Putin iba a ser el hombre fuerte y decidido que Rusia quería. Putin prometía aires de renovación en el país pero era consciente de que gran parte de su población todavía echaba de menos a la Unión Soviética. y Por eso restauró, con algunos cambios en la letra, el himno de la Unión Soviética como himno nacional y utilizó la bandera de la Unión Soviética para eventos militares. Ahora entendéis, mis queridos amigos de VisualPolitik, por qué en Ucrania todavía se ven tanques rusos con banderas soviéticas. Pero más allá del simbolismo, ¿qué ha hecho realmente Putin. ¿En qué cree exactamente? Pues, ahora mismo, lo vamos a ver. CAPITALISMO A LA PUTIN Si recordáis, Putin estuvo destinado a la Alemania comunista con el KGB hasta que cayó el Muro de Berlín. Vivió en sus propias carnes las ineficiencias de la Administración Soviética, funcionarios corruptos, gente sin talento que llega al poder por favores políticos y una espiral de errores que llevaron al colapso final. Desde entonces, Putin tiene claro que el comunismo no funciona. El comunismo y el poder de los soviets no hicieron de Rusia un país próspero con una sociedad en desarrollo dinámico y un pueblo libre. Vladimir Putin. Vamos, que con Putin estaba claro que no habría una vuelta al comunismo, pero el sistema que había heredado de Boris Yeltsin tampoco es que fuera demasiado eficiente. Entonces, ¿qué creéis que hizo? Si sois fieles seguidores de Visual Politics, seguro que ya lo habéis adivinado. Un capitalismo a la Putin. ¿Y cómo lo construyó? Pues utilizando a unos viejos conocidos del canal, los Silovikis. Si recordáis, los Silovikis son políticos y altos funcionarios del gobierno con una larga carrera en los servicios de seguridad del país. Por ejemplo, Sergei Ivanov o Sergei Shoigu fueron sus antiguos compañeros de trabajo. Y aquí quiero que hagamos una reflexión interesante. Para Putin, el problema del comunismo no es la economía centralizada, sino los malos gestores. Es decir, que cuando Yeltsin intentó su transición al capitalismo totalmente fallida, se rodeó de oligarcas con poca formación y vamos a decirlo claro, en muchos casos con adicciones de todo tipo. Por eso, la gran apuesta de Putin fue sustituir a estos malos gestores por gente con ideas firmes, mano dura y buen currículum. Eso es el principio básico de lo que podríamos llamar el capitalismo de los slovquís. ¿Y diréis, ¿funcionó bien este sistema? Pues en principio parecería que sí. Fijaos en esta gráfica. Desde que Putin llegó al poder en el año 2000, la economía rusa creció sin interrupción hasta el año 2008. De hecho, los salarios de los rusos se duplicaron. Seguro que la mayoría os imagináis por qué. ¡Exacto! Rusia es una potencia energética. En un momento donde el gas y el petróleo tenían precios altos, Rusia vivió una luna de miel. La economía iba viento en popa e incluso lograron ajustar todas las cuentas del Estado. Pero, fuera como fuera, el tiempo parecía darle la razón a Putin. Su receta económica no se basaba en crear unas instituciones fuertes sino en poner a buenos gestores en los puestos de decisión. Y diréis ¿Pero esto es todo? ¿Esto es todo lo que podemos decir de la ideología de Putin? Pues obviamente no. Hay mucho más. Ahora mismo lo vamos a ver. ¿Europa y Asia unidas? Está claro que para entender a Putin no hay que leer a Marx, pero tampoco hay que leer ni a Hayek ni a Adam Smith. Sin embargo, Putin tiene sus referentes ideológicos, que son autores rusos prácticamente desconocidos en Occidente, intelectuales como Ivan Ilín, Yevgeny Primakov o Alexander Dugin. Y esto nos lleva a hablar de una ideología de la que seguro que muy pocos habréis oído hablar en este canal. El eurasianismo. Básicamente, el eurasianismo defiende la creación de un bloque cultural entre Europa y Asia en contra de lo que sería el bloque angloamericano. Por supuesto, todo esto se puede traducir en una frase, restablecer el imperio colonial ruso. Pero, para los euroasiáticos, todo esto tiene una justificación muchísimo más profunda que simple colonialismo. ¿Y cómo se traduce esto a la política? Pues vamos a verlo. Putin sigue una especie de versión actualizada de los cinco puntos que el primer ministro ruso de 1993, Yevgeny Primakov, siguió. El primero es la defensa de la posición de Rusia como potencia mundial y no solo regional. El segundo, lo que se conoce como el pragmatismo racional. Tercero, la asociación con China como piedra angular de la política exterior rusa. El cuarto, la oposición a cualquier expansión de la OTAN y los vínculos con aquellos países que quieran luchar contra la hegemonía de Estados Unidos. Y el quinto, que Rusia utilice su poderío nuclear y su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De hecho, la versión actualizada de esta ideología, el neurasianismo, que defienden algunos autores como Alexander Dugin y muchos más, ve a tres países específicos que podrían ayudar a Rusia a liderar este proyecto euroasiático: Alemania, para controlar Europa, Irán para estrechar lazos con los países árabes y Japón para controlar Asia. Y diréis, ¿cómo Japón y no China? Pues sí, porque Dugin y otros muchos autores no se fían de las futuras pretensiones imperialistas de China. Al menos esta es la teoría. Paréntesis: Alexander Dugin es quizás el intelectual ruso más conocido fuera del país. Sin embargo, hay bastantes debate sobre cómo de importante es su influencia dentro del círculo de poder de Putin, pero eso es otra historia. ¿lo? lo cierto es que el neurasianismo sí que es una ideología fundamental para entender lo que es el Kremlin hoy en día. Y os preguntaréis, ¿por qué Putin quiere formar este bloque eurasiático? Pues bien, si recordáis, el neurasianismo quiere arrancar de las garras del tío Sam la política del mundo. Dicho de otra forma, Putin defiende un orden mundial multipolar en contraposición a la hegemonía indiscutible de los Estados Unidos. ¿Y cuáles serían estos otros polos? Pues bien, por un lado, Eurasia, Bajo el mando ruso, claro, China por el otro y Estados Unidos por el otro. Vamos, que la esencia del Eurasianismo se podría resumir en lo siguiente. Rusia debería recuperar el estatus de gran potencia y convertirse en un centro de oposición al unilateralismo estadounidense en la política mundial. Emre Ersen, doctor en la Universidad de Mármara. ¿Y cómo puede recuperar este estatus Rusia? Por supuesto, uno de esos pilares es un ejército fuerte y eso explica la modernización del ejército que se llevó a cabo en la década de 2010. Pero no solo eso, porque para convertirse en una potencia hegemónica, Rusia necesita poder blando. Y eso nos lleva a la doctrina Karaganov. Este término, que parece sacado de una película, es uno de los principales instrumentos de Putin para justificar sus invasiones. Y diréis, ¿En qué consiste? Pues muy simple. En hacer de Rusia la protectora de todas las personas étnicamente rusas que viven en los países de alrededor, incluso aunque tengan otra nacionalidad. Esto puede suponer incluso dar pasaportes rusos a las poblaciones de territorios de otros países. Y así es como luego se puede justificar la intervención del ejército. En teoría, están defendiendo a sus compatriotas. Y por eso esto se conoce también como política de los compatriotas. Ya hemos visto esta política en las regiones de Ucrania que supuestamente votaron por formar parte de Rusia. Y diréis, ¿Es Putin el líder euroasiático perfecto? Ni muchísimo menos. En política ya sabéis que una cosa es la teoría y otra la práctica. Por ejemplo, durante la guerra de Afganistán, Putin permitió que Estados Unidos estableciera bases militares en Asia Central. Esto le hizo ganar todo tipo de críticas entre la línea dura del euroasianismo. Sin embargo, aunque no sea el líder euroasiático perfecto, es realmente el único en la región ahora mismo. Su objetivo sigue siendo el mismo, que Estados Unidos no tenga tanto poder y que Rusia restablezca su honor. Pero para eso necesita algo más que debilitar al tío Sam. Necesita crear una identidad, Euroasiática. Y diréis ¿Cómo se puede hacer eso? Pues atentos. IN PUTIN WE TRUST ¿Recordáis que Putin se reafirmó en la fe ortodoxa a la muerte de su madre? Pues esto no es solo una anécdota. La llegada de Putin al poder trajo un cambio radical en la manera en la que se trataba la religión en Rusia. De hecho, su pilar maestro para la identidad euroasiática es nada más y nada menos que la Iglesia Ortodoxa. Paraos a pensar por un momento. La Unión Soviética era un estado ateo, es decir, que la religión estaba perseguida, incluida la ortodoxa. Sin embargo, aunque la Unión Soviética aplastase a la religión en su territorio, no mataron la fe. De hecho, hoy más del 70% de la población de Rusia se considera cristiana ortodoxa. Y por eso, la Iglesia Ortodoxa es una figura clave para este proyecto euroasiático. A fin de cuentas, si quieres invadir países, necesitas algo más que armas. También necesitas construir una identidad nacional. Y para eso la religión es fundamental. Y diréis ¿Pero todo esto cómo se traduce en políticas reales? bien, una de las primeras políticas de Putin fue bajar los impuestos a la iglesia ortodoxa. A diferencia de muchos otros países en Rusia, las iglesias no están exentas de pagar impuestos, pero además, en 2010, el Kremlin devolvió todas las propiedades que los comunistas habían incautado a los religiosos. No solo eso, Putin ha permitido que la iglesia obtenga grandes beneficios de las empresas energéticas y todo esto ha supuesto una enorme inyección de capital para los popes ortodoxos. Gracias a esto, han podido construir más de 23.000 nuevas iglesias. En otras palabras, que mientras el resto de Europa va en una dirección cada vez más secular, Rusia va en la dirección opuesta. Pero no solo hablamos de dinero, también hablamos de cultura. Por ejemplo, en 2012 se introdujo la asignatura de ortodoxia en todas las escuelas públicas de Rusia. Y en 2016 se introdujo la ley Yarovaya, que permite al Estado reprimir a las comunidades religiosas minoritarias, como por ejemplo la protestante, para que no evangelicen a los rusos. ¿Y diréis qué le ha dado cambio a la iglesia ortodoxa? Pues lo habéis adivinado, un apoyo incondicional en todas las campañas de expansión rusas. En 2014, cuando Rusia apoyó a los secesionistas de la parte este de Ucrania, en el Donbass, la iglesia se como un aparato de propaganda masiva. En todas las iglesias ortodoxas se defendían los intereses del Kremlin. Y esta lealtad llega hasta nuestros días. ¡Atentos! El patriarca Kirill llama a los rusos a la movilización espiritual. Agencia F, 27 de septiembre de 2022. De hecho, el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa ha llegado a decir que la guerra purificaría el alma de todo aquel que cayera en combate. Fijaos. La Iglesia es consciente de que si alguien muere en el cumplimiento del deber militar entonces, indudablemente, se sacrifica por los demás. Este sacrificio lava todos los pecados que una persona ha cometido. Patriarca Kirill Y la pregunta es ¿Hasta qué punto Vladimir Putin está consiguiendo este sueño eurasiático? Pues tenemos que reconocer que hasta este año 2022 estaba dando pasos muy importantes en esta dirección. Por ejemplo, en 2014 culminó uno de los proyectos clave del Eurasianismo, la Unión Económica Euroasiática. Esta unión junta solamente a cinco países, Rusia, por supuesto, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia. El año pasado le dedicamos un vídeo entero a esta unión, que podría ser algo así como un intento de hacer una versión rusa de la Unión Europea, con libertad de movimiento para personas, capitales y bienes entre estos cinco países. El problema el problema es que la guerra de Ucrania ha puesto todo esto en entredicho. Uno de los países más importantes de esta unión es Kazajistán, que cada vez se aleja más de la órbita rusa. Pero de eso ya hemos hablado largo y tendido en otros vídeos y en más que vendrán el año que viene. Pero ahora la pregunta es para vosotros. ¿Será la guerra de Ucrania un golpe definitivo para el proyecto euroasiático de Putin? ¿Y si ganara la guerra, eso supondría un impulso? ¿No temerían sus socios euroasiáticos a la madre Rusia si no estuvieran de acuerdo con Putin? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí, en VisualPolitik, sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualidades. Si os ha gustado este vídeo, dadle a LIKE y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo y hasta pronto!